Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1 Derecho.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 Asimismo, desarrolla la competencia específica de investigación en su nivel, intermedio de acceso y uso de la información y comunicación de resultados. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes Búsqueda de información académica en base de datos y repositorios académicos Revisiones sobre referencias bibliográficas y citas según las normas APA Lineamientos para la elaboración del trabajo de investigación conducente a la obtención del grado de bachiller Lineamientos para la elaboración del plan de tesis al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar el trabajo de investigación conducente a la obtención de su grado de bachiller y la versión preliminar de su plan de tesis. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.